Amazonas Colombia Amazonas es uno de los 32 departamentos que, junto con Bogotá, distrito capital, forman la República de Colombia. Su capital es Leticia. Está ubicada en el extremo sur del país, en gran parte al sur de la línea ecuatorial, en la región Amazonía. Limita al norte con Caquetá y pues al este con Brasil al sur con Perú y al oeste con Putumayo, con 110.000 kilómetros cuadrados es el departamento más extenso, con unos 75.000 habitantes en 2015, el cuarto menos poblado por delante de Bichada, López y Guainía, el menos poblado y con 0.68 habitantes por kilómetro cuadrado, el tercero menos densamente poblado por delante de Bichada y Guainía, el menos densamente poblado. Se compone en su totalidad de territorio de la selva amazónica. La porción meridional del departamento al sur del río Putumayo se denomina trapecio amazónico, el cual incluye la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil y su límite sur es el río Amazonas. El nombre del departamento procede del nombre del gran río Amazonas. El río a su vez fue así denominado por el conquistador español Francisco de Orellana 1511-1546, el cual en su viaje de exploración dijo que fue atacado por feroces mujeres que se le semejaron a las Amazonas de la mitología griega. Sin embargo, la existencia de una tribu guerrera femenina en tal tiempo no ha podido ser demostrada y es posible que fuesen guerreros amerindios de pelo largo los que impresionaron al conquistador por el cual denominó a las selvas y al río con el nombre de Amazonas. Como departamento, el Amazonas es uno de los más recientes en Colombia. Hasta 1991 era parte de los llamados territorios nacionales del país, una entidad bastante discutida pero eliminada con la redistribución territorial de la nueva constitución política. Es quizá uno de los departamentos colombianos en donde se ha conservado con mayor gracia la presencia de los pueblos amerindios de la familia lingüística Arawak. Entre los primeros exploradores europeos del territorio está Francisco de Orellana, quien le da el nombre a la selva. La colonización española pondría el territorio forestal bajo el dominio de la provincia de Popayán. Pero la independencia de las colonias españolas desataría un ánimo de expansionista de las nuevas repúblicas hermanas, especialmente del Perú y Brasil. Colombia, más concentrada políticamente en la región andina, perdería una gran parte del territorio amazónico. En 1822, el Amazonas hizo parte del departamento de Azuay, el cual comprendía desde Boyacá hasta territorio del actual Perú, durante la existencia de Gran Colombia. En 1858, ya pertenecía al ter territorio del Caquetá, que era parte del Estado Soberano del Cauca. Con la Reforma Constitucional de 1886, el Estado Soberano del Cauca se convierte en el Departamento del Cauca. Entre los años 1920 y 1930 Colombia y Perú legitiman su frontera por medio del Tratado salomón Lozano, en el cual ambas repúblicas se reparten los territorios comprendidos entre los ríos Caquetá y Napo. Dentro de estas se le cede a Colombia el trapecio amazónico, donde obtiene la Leticia, ciudad amazónica fundada por colonos peruanos. En 1928, y como base de la delimitación de la frontera entre Colombia y Perú, se crea la Comisaría del Amazonas, que por su importancia se renombra en 1931 a Intendencia del Amazonas, ampliándose su territorio hacia el norte en partes de la Intendencia del Caquetá. En 1943 cambia su nueva comisaría especial para luego en de 1951 denominarse otra vez Intendencia Nacional. En 1957 finalmente adopta la denominación de Comisaría Especial del Amazonas que cambia el 6 de julio de 1991 a Departamento del Amazonas. El Departamento del Amazonas tiene una superficie de 109.665 kilómetros cuadrados, que en términos de extensión es similar a la de Cuba. Está densamente cubierto de selva y cruzado por los ríos largo, lagos y caudalosos, que son tributarios del río Amazonas su territorio presenta numerosas lagunas y zonas pantanosas el departamento está conformado por dos partes el trapecio amazónico que hace como una península que se ve limitada al sur por el río amazonas y el resto del departamento el departamento consiste principalmente de una extensa llanura que tiene varios relieves de poca altura como los siguientes mesa del lenguaje centro cumare Sierra de Chiribiquete, Cerro Campaña, Serranía de San José, Cerro Otare. Geografía. Además del Amazonas, entre ríos del departamento son: Río Caquetá, el principal tributario del Amazonas. Río Putumayo, que marca el límite con Perú. Río Apaporis, que marca el límite septentrional con el departamento del Baupuez. Parques naturales. El departamento da su gran riqueza ecológica y medioambiental es sede de varios parques naturales nacionales colombianos. Parque Nacional Natural Amacayacu. Parque Nacional Natural Caoinari. Parque Nacional Natural Río Puré. Parque Nacional Natural Yoge Apaporis. Amazonas posee dos municipios, Leticia y Puerto Nariño, y nueve corregimientos departamentales. Las cabeceras municipales y corregimentales se encuentran sobre los ríos. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.